El lunes el eclipse total de sol y el horóscopo tiene un mensaje especial para mí. Hey guys. Ah, bueno, chicos, es domingo 20 de agosto, día, un día particular. Es el día número 232 del año y ya llevo oficialmente 2, 3, 4, 5, 6, 30 días de licencia. Si bien salgo a veces, trato de quedarme lo más tiempo posible en la casa. Y en ese afán de... de, de de hacer cosas. Ayer con la kitchen fuimos a conocer un local nuevo de Wabawz. Se llama Baoba. El lugar está bacán. Queda en Manuelmont Pasado, Eliodoro, el Yáñez. Me tomé un chilcano de maracuyá. Pero está así... Todo muy rico, pero la masa y el del guabao es, es distinto a la del jocha. La del jocha es un guabao más grande, un poco más denso, no tan fluffy, no tan adorable, como diría mi amiga Jen. Pero con combinaciones más chilenas y más, en realidad no más chilenas, más españolas. Hoy día también salimos, fuimos a almorzar a un peruano, porque hace tiempo que no comía peruano. Después de eso seguimos conversando y nos tomamos, bueno, el típico café con una tortita en Starbucks y quise hacer todas estas cosas porque el eclipse total de sol el lunes y el horóscopo me dijo que tuviera mucho cuidado ese día que no hiciera nada que simplemente me quedara en casa y fue como puta siempre me ha llamado la atención el tema del eclipse porque en todo momento de la historia del hombre se ha asociado con mal Augurio, primer eclipse bien documentado en la historia del mundo en el 2137 a.C. Donde dos astrónomos chinos perdieron la vida porque fallaron en pronosticar el eclipse y no pudieron hacer los preparativos para ahuyentar al dragón que se quería comer al sol. Era de mala suerte nacer en un eclipse y los únicos que veían como positivo fueron los incas, el lado femenino del mundo, la luna, se encontraban con el lado masculino el sol y hacían el amor. El eclipse va a ocurrir en una luna nueva que siempre te trae implicancia en la vida y también es una luna nueva en Leo que tiene que ver con todo lo creativo. No dejes de ser tema que es un eclipse en Mercurio Retrógrado y como ustedes saben, nada bueno pasa con Mercurio Retrógrado. El día 21 es un día especial como para quedarse en casa, para limpiar, botar lo que no se necesita, darles nuevas intenciones a los lados creativos. Por eso quise salir antes y así entregarme a un día lunes para ver desde lejos el eclipse. Cualquier país debajo de Brasil no va a tener ninguna incidencia, no va a poder salir a la calle y ver el eclipse. La NASA ha dejado como un, un streaming y una herramienta para poder simular y seguir el, el, el eclipse. Encontré un par de links que los voy a dejar ahí en el tundereque. creas o no en la astrología, o si eres un fan de astronomía, igual me sigue siendo muy, muy como atractivo el tema. Hay un video de Vox que está por acá. Donde gente que persigue estos eclipses totales eh, hablan de sus experiencias. Entonces hay muchas visiones, hay muchas interpretaciones de lo que es el eclipse. Y el, los próximos eh, eclipses solares que va, vamos a poder ver en Sudamérica son el 2 de julio del 2019, que pasará por la Serena. Y el 14 de diciembre de 2020... ¿Qué pasará por Pucón Villarrica y esas cosas? Quiero agradecer a Celeste, Sara Pagana, mi amiga muy sabionda de los temas astrales. Y quiero destacar el comentario de M, donde me recuerda que sigo teniendo pendiente el trailer del canal. Y es verdad, y me acordé también que debo cambiar la intro de El Paua. El Pregunto en un árbol. Déjenme sus comentarios diciéndome qué impresiona y qué, qué les Les evoca el eclipse a ustedes. Y nos veremos el miércoles sin olvidar dejar su preguntita Para el Paua. No deja pensar en los primeros hombres y mujeres que tuvieron que enfrentarse al primer eclipse. Uf, qué susto, man. es como que se se caiga la wifi o, o que el premier está rendereando y se cae. Uf, qué susto.